Un poco lo que quería con esto era mostrar, eh, ver y analizar de forma personal y con todos los usuarios de mi canal, los suscriptores, etcétera, la gente que está buscando información, eh, ver qué es lo que pasa con eh, el sistema IOS, ¿no? porque en Android tenemos una variedad enorme de marcas y modelos. y Constantemente se están actualizando, están cambiando las versiones, es bastante mm, mareo para las diferentes marcas. El tema de los drones es muy específico, y es muy delicado el tema, cómo se conecta, cómo es la transmisión de datos. Eh, se si utilizó Wi-Fi, se utiliza en la mayoría de los drones. Eh, DJI hizo el cambio al OQSIM 2.0, que lo irá a actualizar también es mucho más potente. Según el tamaño del dron y hablo de que sea un Mavic Zoom 2, por ejemplo, comparado con un Mavic Mini, la potencia es diferente, porque lo que es electrónica es diferente. En uno se le puede poner mucho más peso, lo cual los componentes pueden ser más grandes. En otro, eh, lo que han tratado es de tener un peso inferior a los 250 gramos para poder entrar en Europa como han entrado. Que han entrado a saco. Todas las marcas blancas los han copiado. Y está, como puede ser, el L-108, el ZLL-SG-108. ZLL eh, bueno, hicieron el D4, aquel que era espantoso. Lo, los de escobilla ya ni cuentan. O sea, se terminaron los drones de escobilla. Si cualquiera está queriendo iniciarse en el tema drone. Eh, han visto mis videos y los drones de escobilla. Olvid, olvid, olvidaros. Pero todos los demás con motores brushless, que van a terminar siendo la mayoría, van bastante bien. Eh, dicho esto, he hecho varios vuelos con el iPhone, eh, y la verdad que no he tenido ni un problema. Las cuestiones que me han dado siempre, en mi caso, HTC, eh, LG y Xiaomi, no he tenido ningún problema con el iPhone, hasta ahora. Cero inconveniente, ni cortes de señal, ni imágenes estáticas, ni congelación de las imágenes, eh, nada, absolutamente nada. Una, una vida Take normal. Eh, así que bueno, vamos a seguir haciendo diferentes pruebas. He probado los El modos de vuelo. Y, y al final ha ido todo fantástico. Entonces bueno vean un poco lo que tengan que ver y y analicen lo que es imágenes lo que sí no me ha transmitido imágenes al iphone eh, la caché eso hay que configurarlo pero bueno, lo, confi lo configuraré para, sí, chequera, lo confirmaré lo co configuraré para el próximo vuelo Bueno, y no me aguanté como el otro día que, que estrellé el, el Mini 2 contra un pino y ya me puse a, a querer inventar. Este drone va a terminar mal porque no. Es que ya no me, no me estoy pudiendo controlar el tema de que quiero, quiero más. Por eso está viniendo un avión y un dron FPV al canal. Porque claro, todo evoluciona, uno mismo evoluciona.